Ustedes pueden ver que yo también he hecho mi ejercicio y yo básicamente he escrito las cosas que quiero decir. Yo le pido a Caro que quisiera hacer una rueda de diálogo, que tengo algo, un problema. Y entonces, esta, nuevamente, este es el antecedente. Entonces, nosotros llevamos 22 años de casados. Imagínense que estamos en esta situación hace dos años, pero ahorita. Pasó hace dos años, en este tiempo exactamente, nuestro hijo menor, Santiago, de, 22, de 21 años en ese momento nos estaba, ya nos había comunicado que se iba a casar y estaban planeando el matrimonio y determinando cuál era la fecha de matrimonio y estábamos definiendo cuál era la mejor fecha. Tenemos a nuestro otro hijo mayor, Juan Diego, que se estaba casando, graduando, graduando de la universidad también en mayo y nuestro hijo estaba pensando también casarse en mayo con una diferencia de una semana. 31 de mayo era la fecha propuesta de Santiago para el matrimonio y el grado de nuestro hijo Juan Diego era el, 9 de, el 7 de junio. Y nosotros estábamos en la Florida y teníamos que ir al otro extremo, al extremo este, oeste del país, en el norte, en el estado de en Oregon, en el norte este, nor, nor, oeste, y después ir al otro extremo del país, a Boston que era donde se estaba graduando nuestro hijo. Entonces, yo me sentía de esta manera. Mi voz no se escucha, mi opinión no cuenta, mi hijo no me está honrando y no me estás apoyando, me siento solo, triste y enojado. Ese era mi sentimiento y era mi rabia. Y entonces, ¿cómo manejé yo esa situación con Caro a través de la guía del diálogo? Entonces, comenzamos. Caro me doy cuenta o yo he notado comenzamos con la, con la tarjetita yo he notado que no estás tan cariñosa conmigo que estás distante de mí en las últimas semanas ¿tú has notado que no soy tan cariñosa contigo y que he estado distante en las últimas semanas? supongo yo asumo que esto significa que tú me has sentido distante también, sin amor y aislado. Tú asumes que esto significa que yo también te he sentido distante, sin amor y aislado. Me pregunto si te has preguntado qué me está haciendo comportarme así, ya que no has preguntado nada. Te preguntas si yo me he preguntado qué te hace comportarte así. Si yo no te he preguntado Si tú no me has contado nada Yo deduzco Sobre ti Que no sabes que estoy triste y enojado Porque le dijiste a Santi Que el 31 de mayo estaba bien Para el matrimonio sin discutir conmigo Las inquietudes que tenía Con la fecha Está muy largo ah, ah, ah, Bandera roja Bandera roja esta es, esta es una situación en la que lo que yo estoy diciendo es muy, muy largo. Entonces, eh, tengo que poderlo partir un poquito para que caro lo pueda repetir y se concentre. Entonces, yo deduzco sobre ti. ¿Tú deduces sobre mí? Que no sabes que estoy triste y enojado. Que no, que no sé que estás triste y enojado. Deduzco sobre ti. ¿Que no sabes que, que me enojé porque le dijiste a Santi que el 31 de mayo estaba bien? Deduces que no sé? ¿Que estás bravo porque le dije a Santi que el 31 de mayo estaba bien? Yo deduzco que no te importó no discutir conmigo las inquietudes que tenía sobre la fecha. Yo deduzco que no te importó no discutir conmigo las inquietudes que tenía con la fecha. Pero si lo discutimos. Ah, ah, ah, ah, Caro, la persona que está escuchando no da su opinión. Así esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ella simplemente tiene que repetir lo que estaba diciendo yo. Y ella dio su opinión. Entonces, repitamos otra vez. Yo deduzco que no te importó discutir conmigo las inquietudes que tenía con la fecha. Tú deduces que a mí no me importó discutir contigo las inquietudes que tenía sobre la fecha. Muy bien. Yo creo que yo no hubiera actuado de la misma manera. ¿Tú crees que tú no hubieras actuado de la misma manera? Yo creo que me hubiera asegurado de que no había problema con la fecha. ¿Tú crees que tú te hubieras asegurado de que no había problema con la fecha? Me molesta, me ofende que tenía preocupaciones con la fecha propuesta del 31 de mayo y no te importó. Te ofende que te tenías preocupaciones con la fecha y a mí no me importó. ¿Están oyendo bien a Caro? Sí, hermano. Listo. Sí, señor. Me confunde cuando no haces, me confunde que no hayas hecho seguimiento conmigo con respecto a mis preocupaciones con la fecha. ¿Te preocupa? Me confunde. Me te confunde que yo no haya hecho seguimiento contigo acerca de la fecha. Me confunde porque siempre has buscado el acuerdo entre nosotros en asuntos importantes. Te confunde porque siempre he buscado acuerdo entre nosotros en los asuntos importantes. Me hiere cuando no te das cuenta de lo importante que era para mí que mi opinión fuera escuchada. Te hiere cuando no me doy cuenta cuán importante era para ti que tu opinión fuera escuchada. Me hiere cuando mi opinión no fue considerada antes de que se eligiera la fecha final de la boda. Un poquito a la cara que me hizo Caro ahí, no se dieron cuenta, era como que cuestionándome de que no no, no se hubiera consultado conmigo. Entonces, entonces, no caras, nada de eso. Ella tiene que Re responder lo que yo estoy diciendo o repetir okay. lo que yo estoy diciendo entonces me hiere cuando mi opinión no fue considerada antes de que se eligiera la fecha final de la boda te hiere cuando tu opinión no fue considerada antes de elegir la fecha final de la boda Uy. me arrepiento de que no hemos sido tan intencionales como solíamos ser en asegurar que somos de una solamente en decisiones familiares muy importantes. Muy Bandera roja, muy largo. Me toca partirlo o hacerlo más sencillo. Entonces, me arrepiento de, de que no hemos sido tan intencionales. ¿Te arrepientes de que no hemos sido tan intencionales? Cuando tomamos decisiones, ¿Cuando tomamos decisiones, para asegurar, para asegurar que somos de una solamente en decisiones importantes, que somos de una solamente en decisiones importantes. Me arrepiento de que no esté pasando ahora que los chicos ya no están con nosotros. ¿Te arrepientes de que no esté pasando ahora que los chicos no están con nosotros? Tengo miedo de perder nuestra conexión. Tienes miedo de perder nuestra conexión. Tengo miedo de que nuestra falta de acuerdo mutuo. Tienes miedo de que nuestra falta de acuerdo mutuo. Convertirá un momento tan especial. Convertirá un momento tan especial. En, en una pesadilla entre nosotros. En una pesadilla entre nosotros. Tengo miedo de que... Esto nos robe de disfrutar plenamente. Tienes miedo de que esto nos robe de disfrutar plenamente. Estos dos maravillosos momentos familiares. Estos dos maravillosos momentos familiares. Me frustra. Me frustra. Nuestra falta de unidad. Que nunca fue un problema entre nosotros. Justo nuestra parte de unidad que nunca con problema entre nosotros. La reacción que tengo es retirarme. La reacción que tienes es retirarte. La reacción que tengo es alejarme, apagarme, aislarme. La reacción que tienes es apagarte, aislarte, alejarte. La reacción que tengo es ser sarcástico en cada momento. La reacción que... La reacción que tiene es ser sarcástico. Claro, hizo caras, otra vez reaccionó a lo que yo estaba diciendo. Sí, sarcástico. Entonces, entonces entonces corrección, la persona que está escuchando repite sin ponerle su color, ni su tono, ni le voltear los ojos, ni, ni decir sí, sí, es, es" casi que... que que es sin, sin sentimiento no estamos escuchando para entender nuevamente la reacción que tengo es ser sarcástica en cada momento la reacción que tienes es sarcástica, ser sarcástico en todo momento y la reacción que tengo es no ser cariñoso contigo la reacción que tienes es no ser cariñoso conmigo. soy más feliz cuando haces una pausa eres más feliz cuando hago una pausa soy más feliz cuando lo piensas más en situaciones en las que nosotros no estamos de acuerdo. Soy más feliz cuando... No, con... Soy más feliz en las situaciones en las que los dos, en la que, en la que lo piensas más, en situaciones cuando no estamos de acuerdo. Soy más feliz cuando pienso más las cosas, cuando no estamos de acuerdo. Soy más feliz cuando tratas de entender. ¿Realmente mis motivos? ¿Eres más feliz cuando trato de entender realmente tus motivos? Quiero que discutas conmigo cualquier tema que Santiago pida antes de responderle. ¿Quieres que discuta contigo cualquier tema que Santiago pida antes de, de darle una respuesta? Quiero que sea como lo hicimos antes. ¿Quieres que sea como lo hicimos antes? Quiero que sea como cuando decíamos... Déjame hablar como cuando decías, déjame hablar con tu papá para ver lo que piensa. ¿Quieres que sea como antes cuando le decía, déjame ver, hablo con tu papá para ver qué piensa? Yo confío que esto nos ayudará a encontrar el nosotros en que vamos a poder satisfacer nuestra necesidad emocional de aprobación y respeto. Yo confío que esto nos ayudará. ¿Tú confías que esto nos ayudará? Porque va a satisfacer nuestra necesidad de aprobación y respeto. Porque va a satisfacer nuestra necesidad de aprobación y respeto. Yo confío que esto nos ayudará. ¿Tú confías que esto nos va a ayudar? Porque va a reducir la posibilidad de malentendidos. Porque va a reducir la posibilidad de malentendidos. Yo agradezco, yo aprecio cuando te preocupas porque nosotros dos tengamos una posición unificada agradeces cuando yo me preocupo porque los dos tengamos una posición unificada yo aprecio esto cuando se trata de asuntos familiares importantes aprecias esto cuando se trata de asuntos familiares importantes me doy cuenta que una de nuestras fortalezas como pareja y padres te das cuenta que una de las fortalezas como pareja y padres ha sido siempre nuestra unidad y apoyarnos el uno al otro ha sido siempre nuestra unidad y apoyarnos el uno al otro lo que yo puedo hacer es no aislarme, lo que tú puedes hacer es no aislarte, lo que yo puedo hacer es no tratarte con indiferencia, lo que puedes hacer es no tratarme con indiferencia, lo que yo puedo hacer es compartir contigo de inmediato cómo me siento, lo que puedes hacer es compartir conmigo de inmediato, de inmediato cómo te sientes. Yo anhelo que recalculemos la forma en que estamos aconsejando a Santi. Tú anhelas que recalculemos la forma como estamos aconsejando, Santi. Yo anhelo que nos centremos en ser de una solamente. Tu anhelas que nos centremos en volvamos a ser de una solamente. Anhelo que disfrutemos del tiempo previo a la boda. Anhelo que disfrutemos del tiempo previo a la boda. Y anhelo que su boda con Riva sea inolvidable como lo fue nuestra boda. que su boda con Riva sea inolvidable como fue nuestra boda. Anhelo que sigamos disfrutando el uno del otro. Anhelas que sigamos disfrutando el uno del otro. Como lo hemos hecho en los últimos tres años. Como lo hemos hecho en los últimos tres años. Gracias, mi vida, por escucharme. Te amo.